Esto es traído del libro Oculto Sendero, de Elena Fortún. De pronto dejé de ver todo lo que me rodeaba para mirar la escalera de mármol por donde descendían dos muchachas. ¡Dios mío, qué muchachas! Una era Molena, llevaba el pelo cortado como un hombre, pero sus ojos eran grandes y aterciopelados y los labios muy rojos. Su traje era de lo más original, chaqueta gris con solapas como la de cualquier hombre, camisa de seda, corbata y falda corta y ajustada, algo insólito en los primeros años de este siglo. La otra joven era rubia y su vestido de terciopelo azul era precioso. Cruzaron el comedor saludando dos o tres veces a las gentes que comían y vinieron a sentarse en la mesa que estaba frente a mí. En aquella mesa nos habíamos querido sentar y el camarero nos dijo que estaba reservada. Era la de ellas, tenía dos cubiertos y una botella de agua mineral. Un perfume delicado nos envolvió. Yo lo espiré emocionada, sintiéndome como en una nube. Desdoblaron las servilletas, pasaron sus miradas distraídas sobre nosotros, Luego miraron a otro lado, y después se miraron entre ellas y sonrieron, hablando tan bajo que el timbre de su voz no llegaba a mí. Por debajo de la mesa veía sus pies. Los de la rubia calzados con primorosos zapatos de tacón alto. ¡Qué maravilla! Los de la morena eran planos, pequeños fuertes como los de un hombre. ¡Oh, pero no como los de mi padre o mis hermanos! Las piernas de la morena quedaban cubiertas por unas medias de seda gris. «Mira, papá, mira con disimulo detrás de ti. Un chico con los labios pintados. ¿Tú ves eso?» Papá miró y también mi madre. ¿Qué cosas? Dijo mamá. Yo sentía una ofensa personal en aquellas miradas de mi familia y sobre todo en las palabras que usaban. Las dos jóvenes eran algo mío. Yo las había visto primero. Sabía que eran dos señoritas. Las admiraba, las adoraba, desde su perfume hasta las puntas divinas de sus dedos. Acabaron de comer mucho más pronto que nosotros y la morena sacó una pitillera del bolsillo de la chaqueta. Ofreció a la otra y encendió una cerilla. Fumaban. Tomaban, hablaban y bebían el café a solos. Todo en ellas era delicioso, encantador, distinto, como si fueran de otro mundo. Seguro que sus blancas manos jamás habrían cogido una escoba como la que ponía en mis manos Casiana, la brutísima criada que abramantó a mi hermano Juan, para que barriera mi cuarto. No, sus blancas manos solo se ocuparían de sostener un hilo o el cigarrillo. Papá y mamá hablaron bajo, las miraban disimuladamente y cuando el camarero vino con los postres, papá le hizo un gesto de acercarse. ¿Quiénes son esos? Parece mentira que en un sitio como este consientan ustedes... Es que esté distinguida, señor, y de mucho dinero. Sí, sí, pero ese chico que lleva los labios pintados y medias de mujer... Es una mujer, señor. Creo que es escritora y es americana. La otra es su secretaria. Por Dios, qué indecencia, dijo mi madre. Ellas se levantaron enseguida, cruzaron el comedor sonrientes, volvieron a saludar. Se detuvieron un momento en la mesa de la señora de pelo blanco y los dos muchachos, que se levantaron para hablar con ellas... Rieron los cuatro comentando algo y luego se separaron estrechándose las manos. Subieron por la escalera de mármol que debía acabar en ese mundo maravilloso que yo no podía ver y que tal vez no vería nunca. Espero que os haya gustado.